Te mandé una foto, y quiero ver si las personas ben, nos llaman. Ven, que vine para eso. Eh, ponme la fotografía, por favor. Pónmela eh. ahí mismo, la fotografía. Atención. Hay, hay eh. personas... No, que, que me han amenazado a mí. Sí, hay personas, pongan la foto, por favor. Eh. Pongan picture y picture si es necesario. Hay personas... Picture y picture es foto con foto, para los que no saben inglés. <risa> <ni. risa> es eh, un programa educativo <risa> también. Es <Son risa> un programa... Que educa. Señores, hay personas que han entendido que no este... te voy a interrumpir. No, no, no te tú... interrumpir. Tú o sea, hay mesa. personas que han entendido que, por eso pongan los números en pantalla, que quiero que el público llame. Entienden que ese logo no representa a San Francisco de Macorís. Muchas personas. O sea, muchas personas dicen que por qué pusieron SFM. Que debieron poner SFM Macorís. Dije como bebreado. Sfm Macorís. Otros dicen que no hay una parada para uno parquearse ahí, supuestamente. Otros dicen que porque no había más creatividad. Otros que dicen que debían usar el, el lodo de nitro. <risa> Ese nitro dado grito, ¿eh? Saludos a otro hermano Nitro. Lo quiero. Nitro que es mío, pero mío, mío, mío, mío. ¿qué tú quieres que <ríe> haga, Nitro? Entonces, yo quiero que la gente llame y diga si está de acuerdo, si le ha gustado o no el, sim, el, logo, sim, el logo simbólico de San Francisco Macorís en la entrada, que está en la salida, en la capital, en la, en la autopista a Antonio, Antonio Guzmán Fernández. Fernández. Entonces, yo quiero que la gente llame. En la entrada de Campo Fernández. Él ¿Eh? en entrada, en entrada de campo Fernández. ¿eh? ¿Qué pasó? O sea, no, dice el flaco que se ve muy pobre. Flaco nos pega toda... una. De diciembre para acá nos pega una el flaco. Yo, yo, yo quiero que la gente llame. Déjame, ¿Y yo ¿Qué te voy a decir Entonces, algo. Neto va a dar su opinión. Y recuerden, pueden llamar al 809-725-0505. ¿Le gusta cómo va quedando la entrada de San Francisco Macorís o no? Dime Neto. Lo primero es, me voy a referir al caso porque uh -huh. me han hasta amenazado por las redes. <risa> Y me han dicho de todo, a la mamá mía está bailando hasta en las redes. Óyeme, escuchen. Ese letrero no puede nadie minimiz minimizarlo. Porque una se subió una foto sin terminarlo. Solo le falta muchas cosas. Todavía le falta Eso es lo que tiene un 40% de lo que lleva. Lo que Hay muchas personas que están criticando la abreviatura. Pero hijo, hijo de Dios... Que no hay que decir otra cosa okay. en el aire. Hey. Hijo de Dios, ¿usted quiere que en, es, que en esa acera pongan San Francisco de Macorís? ¿Dónde va? A Controba va a llegar. ¿Eh? A Controba va a llegar, doblando la Vega. Allá va de Macorís. entiende Doblando por el lado. Eh, San Francisco, ahí, ranchito va a llegar. De Macorís va a llegar a la Vega. Porque son ignorantes. Entonces, ¿usted me está criticando a mí? Que es una abreviatura que debió ser más largo, que debió. Eso, para usted hacer un, un letrero tan grande, tiene que adquirir un terreno. Mm. No se sabe lo correspondiente que eh, no, no, había, o, o, no había un terreno disponible. Tal o vez. no había un, terreno, un, terreno, un disponible. terreno disponible y lo están haciendo así. No está terminado, señores. ¿Qué pasa? Usted critica que la tercera capital no puede estar abreviada, no habla de abreviatura, pero cuando usted hace un post en Facebook, en las redes sociales. Lo primero que hace es 656 SFM. SFM tiene publicaciones que San Francisco. ¿Entiendes? Okay. Eva, lo voy a buscar. porque óyeme, eso, eso, se puede, eso, se puede buscar, eso se puede buscar. ¿Qué pasa con eh, eso? Porque, Ye Ye Tan. Mi hermano, eh, hermano Yerjan, el fanatismo ha llegado tan lejos. Mi hermano que hicieron un montaje con esos pintados de colores feos para que usted vea que eso es político. Okay. Según tengo aquí. El abreviado de SFM en Instagram tiene 384 mil publicaciones Que lo usan la gente de aquí, los que están criticando SFM, entonces, SFM Macorís Hello, buenas, hay una llamada, hello Oye, mi lo que pasa es que ahí no hubo creatividad Parece que no fue un diseñador ni un arquitecto que lo hizo Porque se supone que debía tener algo de creatividad San Francisco de Macorís SPM no significa nada porque ni siquiera son la abreviatura. yo entiendo que debieron de, de tener un poquito de creatividad pero como como usted dama como usted no le, esto es su opinión pues yo, yo estoy diciendo cómo usted no, ha, no, está no está terminado no está terminado no está terminado usted no sabe lo que falta Está ah, bien, ah, pero. Ah, por eso es. que se ve. que eh, no eh, mi, eh, podrían poner una mazorca de cacao. Identificando a San Francisco. Pero lo no, que se ve hasta ahora no hay creatividad. ¿Y, no el, se y, y el cacao que está aquí. Que nadie le ha hecho caso. Que está en el parquecito de los mártires. <risa> nadie lo sube. Se, óyeme, Criticaron muchísimo me, espérate, eso. Pero usted ve. Me ¡Ah, me ¡Eh, sí! Dame tranquilo. Espérate. La bolita hablando. Espérate, espérate, Dijimos que la publicación SFM en Instagram tiene 384 mil publicaciones. Y la de SFM Macorís solamente tiene 100 publicaciones. Entonces lo utilizan. ¿Eh? Lo, util <ríe> ¿Qué? ¿Lo okay. utiliza todo el mundo con eso. Eso no está terminado. Y todo el que ha criticado eso, ahorita usted lo va a ver con una foto. Eh, Porque bueno, parte señora, de la, la crítica tiene 119 mil. A lo, a lo buena. buena. O sea, que tiene ese FM y tiene más. A lo, sí. buena. a lo buena. ¿Usted está de acuerdo con el nuevo logo que nos representa en la salida a capital? Claro, claro. ¿Cómo Yo usted lo, lo ve? Para gente inteligente, ¿me entienden? Pero aquí se si va tanto hacer <risa> un señora, hay que un cacao. ¿Cuánto cacao le vas a poner? <risa> Señores, lo que pasa, lo que pasa con el cacao, que aquí hicieron un mural hermoso representando el cacao. ¿Cuánto cacao que usted quiere que ponga? Porque entrando a salida en agua, frente al establecimiento que hay ahí comercial, hay una finca de cacao grandísima que usted ve el cacao de que llega. Entonces, de de así, así va el diseño, o sea, a, mira, mira, mira lo que yo lo que yo quiero que amar, ponga, en amarillo, tal, lo es que amigo. yo entienda, que hicieron un montaje. Políticamente con colores feísimos, de que la belleza de, de San Francisco, sí tú entiendes, entonces siendo mentira, desinformando eh, la ciudadanía, y así sí. no se puede, señores. 809-725-0505, 0505, le gusta este diseño que viene muy pronto representando a San Francisco de Macorís. ¿Qué opina? ¿Eh? sí tengo el no, no, a lo buenas, voy a averiguar ahora quién fue que lo diseñó. ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¿Te eh, gusta el nuevo logo, la nueva entrada? ¿Te gusta el nuevo logo, la nueva entrada? No, no, eso es una, te voy a decir la verdad, es una porquería que me hizo así. <ríe> Baja un poquito la, la televisión y escúchame por, por el teléfono, por favor. qué es una porquería. ¿Por qué? Claro, porque eso de una tercera capital. No puede ser una vaina así tan fea. Sí, ¿Y, y, eso, profesor, ¿y, profesor? ¿Y el cacao de aquí Néstor, está bonito? Pero, pero Néstor, opinión? Claro que sí, estamos aceptándola. Sí, sí. <risa> sí, pero tú no dijiste nada con el otro. ¿Eh? <risa> no, porque problema es que ellos quieren. Ellos quieren eso entero ahí. ¿Eh? Para que tú eh, no... Te voy a decir algo, mira. oye, me siento de acuerdo es que ojalá que en esa zona busquen una forma de tu pueblo de parquearte. Porque, por ejemplo, yo estaba en Santiago. Y, y la esposa de mi tío que está aquí, está aquí en el país, quería tirarse la foto en, en la en Ciudad Corazón, ¿sabes? Ciudad Corazón. Y como es una, estamos de en enemigo de la autopista, ¿Cómo, cómo, o sea, como, o no había un sitio donde uno fue ahí mismo. No, yo espacio. Si no buscó un su forma de, para uno, no, que, mira, mira, para tirarse para la foto. Para todo el mundo va a tirar fotos. Oye, oye, oye, eso viene, oye. mire, le guste o no le guste? pero pues yo le voy a tirar. Yo tengo 25 personas que le tiré carturo haciendo malos comentarios. Que inmediatamente ellos se tiran una foto ahí, yo la voy a hacer un picture y picture. ¿Me o sea. entiendes? Para oye. que dijeron que no. Porque oye, no, mira, mira Atención, mira atención, redes sociales. No, que la estoy Neto guardando. Neto tiene. ¿Tú sabes, lo, sí. Tú sabes lo que me da cuenta. Neto a mí? tiene guardado. Mira, mira, mira. Oye. oye, me. Neto sabes? tiene, espérate. Atención, atención, pueblo <ríe> macorizano. Tú eres que tó... está opinando en contra. Neto tiene guardado <ríe> su comentario. Pues, oh. si acaso subo una foto. <ríe> ay, ay, se muere ahí mismo. Mira, Génesis. Yo pienso también que deben añadirle algo más. Pero okay. mi opinión okay. no puede ser debatadora. Ahora, eh, en la palabra C. Ahora, sí, sí. Ahora, sí, sí. Tengo una pequeña crítica de, de, de, del logo. Si Porque 98. el nitro. Lo, era, el, el 0,56 no debió estar. Oye. Pero está bien. le pero paso, esto es una crítica constructiva. Ok, paso a explicar. Recuerden, y eso lo explicó usted Yeyan esta mañana, que la cédula hace como 10 años, o hace 5 años atrás, ya se le cambió a muchas personas sí, y son 0, ajá, 400, 402. O sea, entonces hay personas que no se van a sentir representadas porque no son series 56 en su cédula, sino 402. El y 402, no, la, 402. Mayoría, la mayoría son 4 Yo eh, eh, lo que ahorita 402 Oye, el SL56 no debió poner Oye, lo que más sí me molesta no. Yo también opino Que debieron hacerle eh, Algo más de diseño Todavía no está terminado uh -huh. No, no, más grande no Porque usaron dos andamios Para hacer lo que quieren Que sea más grande, flaco ¿Y qué es lo que tú quieres? no. Ser, se en 809-2725-0505 809 725 ¿le gusta el Nuevo logro? A mí lo que me molesta es que personas estén comentando de, mal, de mala manera, está ofendiendo, porque usted no esté de acuerdo. Yo también... O sea, Tú sabes, esto? que hay Pero gente espérate. que sea, sea bueno, sea malo, como quiera. criticar. Aquí hay gente que han hecho campaña para eso, que han dado dinero para que usted comente cosas negativas, usándolo como política y no es así, yo también estoy de acuerdo que deben agregársele varias cosas para que se vea más floreciente uh -huh. pero no es que el, algo suyo de su pueblo usted lo va a tirar por el piso y haciendo montaje para quedar mal porque es su pueblo, usted cuando sale a Santo Domingo, usted dice, no yo soy San Francisco la serie es mía, 5 6, es FM y la pone en Instagram y la pone en Facebook sí, pero hay personas también, vi, vi a, a, a como Ye, a Ye que fue que habló de tema esta mañana que dice que hay un público fuera que cuando llegue a San Francisco no va a entender SFM. O sea, no va a entender SFM. Sí, no. O sea, no, no va a entender SFM, que por eso hubiera sido bueno poner SFM Macorís. Pero yo lo que creo que al menos tienen la iniciativa de hacerlo. Porque que Pero nadie No, había, eso. O sea, nadie no había. lo había. había, había hecho. El, el problema era que no había. Sí, no había. Y si el arquitecto de eso se pone. Ya lo, me va a Nitro. Oye. Un saludo Nitro, que Nitro Nitro, el Nitro 56, uso, uso, oye, oye, oye. El, el Nitro, nuestro amigo el Nitro 56, que todo el mundo lo conoce en las redes, <risa> La está aquí ya, hizo eh. <risa> un, un, un, un logo o un letrero muy bonito, muy práctico. ¿Qué? ¿Debió tomarse en cuenta que hasta tú lo ayudaste en eso? Sí, pero se tomó en cuenta. Lo que ¿Me pasa entiendes? es que tal vez se propuso y hubieron personas que decidieron que no, no. Pero, pero ese, ese está muy se, bonito se, también. Está ta ta bien el nitro El está porque... Eh, te... O sea, se tomó, cuenta, se tomó en cuenta, Denitro se tomó en cuenta. Mucho diseño, bonito. Lo que pasa es que al final se toma la decisión de uno, tú sabes, y eso y eso siempre tiene que ver la Pero no, personas. no maltrate lo suyo, si a usted no le gusta. Y recuerden no que, Denitro, haga comentario negativo. que Denitro iba a quedar en el lado... De donde está la organización Ah, que, que quieren que le cojan eso esa No, idea. que no se puede Ah, no se puede, no se puede ahí. Eso es privado o sea, Tú entiendes, eso. son, son terrenos privados terreno privado Entonces, ¿no? los terrenos y privados muy bien que ahí se, se va a construir algo lo te, Oye, los terrenos privados Los terrenos privados Por favor, cuando, siga poniendo la foto de ahí para que la gente entienda De cuál es el tema cuando, Y llamen si está de acuerdo o no Con el, con el nuevo logo o sea, ahí, Con el nuevo entrada de San Francisco de Macorís Ahora, yo estoy, yo estoy de acuerdo que por favor, yo viajo cada rato en carretera, cuando estemos en la, en la, en la autopista Duarte, por favor que existan señalizaciones importantes para la entrada de San Francisco. Claro María. que, que o sea, yo me Dios pido. mío, yo eso yo lo, eso yo yo nunca. <risa> El ching de ahí de, de la izquierda, yo me pierdo. Yo nunca, oye señores, tiene que haber... A la capital ver, llego yo puede puedo decir, está en tantos kilómetros La Vega, en tantos kilómetros Bonao. Te lo dice de todas las ciudades. Yo cuando yo voy a Punta Cana, yo voy en tantos kilómetros Igüey en tantos kilómetros La Romana. Y aquí todavía no hay una señalización. Sí. No sé si eso tiene que ver eh, más con el Ministerio de Obras Públicas, porque es un terreno que no pertenece a la alcaldía. ¿te entiendes? Pero debería buscar una forma que el Estado busque la, que, que señale para acá. O sea, que, que diga, mira, en tantos kilómetros queda San Francisco Macorís, Perdón, San Francisco Macorís. No ya después que tú entras por control Controva que tú comienzas a ver eso. Pero hablo de la carretera, de la autopista Duarte. Que busquen una forma para que la gente pueda llegar a San Francisco. Porque yo, yo no veo ningún letrero, óyeme. No hay un letrero que diga, mire, de a tantos kilómetros está de San Francisco Macorís. Yo no lo veo. No lo veo. Y más ahora que supuestamente están por hacer la carretera, de, de la circunvalación. Ahí tienen que buscar una forma, porque va, va a haber un, un, un acortamiento para llegar a Nagua. O sea, que eso beneficia. O Entonces, sea, yo creo que ahí, ahí en ese sentido, eso sí deberían, agregar, deberían agregarlo. Yo sé que no pertenece a la alcaldía, porque como es un terreno que está fuera de, de San Francisco de Macorís, sí, exacto, esos permisos creo que tienen que ver el, el, el Ministerio de Obras Públicas, pero nada. Bueno. Eh, señores, vamos a una pausa, y cuando retornemos, tenemos empoderamiento con nuestra amiga, y, y la, más, la la que la quiere, la quieren odiar a ella, un uh, regidor, yo tengo, yo te voy a hacer la ahora, vamos a la pausa, y cuando retornemos tenemos a Yosabri. y hoy, Néstor Flow fue la calle, señores, ya ustedes saben, hay video, así que vamos a la pausa, y retornamos más con Los Osorosos.